lo que proponemos es básicamente un método de trabajo eh, y eh, unos contenidos que son el desarrollo de esta hoja de ruta eh, y si queréis podemos, eh, es, una, es una manera de plantear eh, la participación en la agenda política por parte de los ciudadanos eh, bastante novedosa, estamos a disposición ahora para explicarla eh, ¿Qué proponer? Proponemos una herramienta, un objetivo. Pero la sociedad civil ya está introduciendo cosas no muy buenas, muy importantes. Hay técnicos de todo, por todos lados. Hoy, va a ir aquí, no, de hecho. Técnicos independientes que cuando le dicen que colaboren, encantados, participan, me lo su sus trabajos, las soluciones están ya. Luego, por otro lado, un sistema nacional de salud que tienen que caminar de la mano con los servicios sociales, pero no como, no como forma de fagocitarlos. ¿no? Eh, tenemos tendencia, que, cada vez más, a ir añadiendo diferentes consejerías a la de salud. Salud, salud y servicios sociales, salud y bienestar, y lo que hace salud es ir fagocitándolas a todas. ¿Por qué? Pues porque salud es un gran agente de gasto. Gastar en salud, gastar en sanidad, es algo relativamente fácil y se puede ir aumentando el gasto. Pero no puede ser eso porque, además, no vamos a ir aportando mayor beneficio. De la mano y se tiene que producir conocimiento y devolver la inversión a la sociedad. Y, bueno, yo llegué aquí porque mirando a mi alrededor me di cuenta y coincidiréis conmigo de que nos paramos de quejarnos. ¿no? En mayor o menor medida, pero no paramos de quejarnos de la situación política, de la corrupción, el paro... Pero, mmm, no sé por qué pasa esto, porque se supone que vivimos en una democracia, ¿no? Y bueno, leo lo que dice aquí de la definición Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a controlar y elegir a su gobernante Yo no sé cuántos de aquí sienten que pueden controlar a su gobernante eh, Yo no, pero bueno, a lo mejor es que estos que decían ser nuestros representantes nos han hecho creer un concepto erróneo eh, Cualquier partido político que siga funcionando hoy día como hace 20 años, cualquier partido político Cualquier cosa está totalmente obsoleto. Eh, si fuera una empresa, estaban cerrando mañana por la tarde. Y en esta situación, pues yo me preguntaba, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer nosotros? Y aquí es donde yo me di cuenta de que, o los ciudadanos, nos ponemos las pilas y buscamos las soluciones porque ellos no lo van a hacer. Nos tenían donde querían y aquí estamos. Entonces, yo me puse a buscar la solución. Y lo encontré. Es un método. Democracia y punto. Cuando alguien sabe que tiene a todos los ciudadanos observándole, sobre todo con la posibilidad de pararle si hace algo mal, yo les garantizo que quien sea se tomará muy en serio hacer leyes realmente justas y que sean útiles para todos, no solo para unos. que En eso consiste esto de vivir en comunidad, en que todos nos beneficiemos de la acción de todos. Y por supuesto que las leyes sean justas y beneficien a todos. porcentaje del PIB de diferentes países que destinan a la IMAT. Pues Vemos de nuevo dos claros grupos y quiero centrarme en los que menos porcentaje del IMAT destinan a, a, a la, de, de su PIB destinan a la IMAT y han sido y creo que no es una casualidad todos aquellos que han sido rescatados en, en, en Europa. Por otra parte, los que más invierten más porcentaje destinan a la IMAT son aquellos que tienen una economía más saneada y una sociedad un poco más justa. Si lo he entendido bien, tenéis un programa, ¿no? que es lo que trabajando un año, que ya está hecho, que está hecho por expertos y inventado por ciudadanos, ¿no? y que está cerrado. Ahí ya se acabó, está cerrado. Ahí, ¿no? Y lo que queréis que hagamos es, bueno, si leerlo primero, ¿no? y si está de acuerdo, buscar personas que quieran defenderlo en Europa a